aparecieron una serie de normas y de requisitos para aprobar la extensión del estado de emergencia se lo aprobaron por 17 días al gobierno con la condición de que el gobierno tiene que actuar con transparencia de que tiene que hacer las pruebas rápidas que el gobierno no quiere porque si se hicieran las pruebas rápidas aquí aquí ya se hubiera avanzado bastante en la lucha contra ese famoso coronavirus. Eh, debo decirle que otra cosa es que hoy fue un día en cierto modo positivo para Macorís en el informe que dio salud pública. Hoy no hubo muerto de coronavirus y apenas hubo tres contagiados cuando se han presentado hasta 80 contagiados en un día San Francisco de Macorís ya está llegando a los 600 contagiados San Francisco de Macorís tiene 99 recuperados y bueno miren, si el tiempo me hubiera dado yo vine para leerle porque yo tengo un compromiso de luchar contra la ignorancia porque la ignorancia no se puede imponer ante la ciencia ni ante el saber y ayer una señora me llamó de esas que quieren privar eh, en más religiosa de la cuenta, pero resaltando el fanatismo. Y yo traje varios editoriales que se lo iba a leer aquí, condenando la acción de ese peregrino y condenando esa ignorancia de un pueblo como Puerto Plata. Recuerda que tenemos tiempo que no puede presentar eh, eh, Miren. Hay que leer esos editoriales del periódico Hoy, del Caribe, de Diario Libre, de, de, de, de, de, de, de, de este diario, condenando esa acción y condenando es mala jueza Katia Miguelina Jiménez del Tribunal Constitucional. Y una jueza que se ha destacado por su firmeza y por su sentencia que son históricas en este país. Miguelina Jiménez dijo Y se preguntó Que si no estaba preso el famoso peregrino ese Porque ese señor lo que ha llevado Es una situación a Puerto Plata Que puede tener consecuencias Devastadoras para aquella ciudad Y para el país Mientras todo Y debo decirle señores Debo decirle Que va a correr chate en la calle Hay que andar este pueblo como yo lo ando de supervisión sin desmontarlo en mi vehículo para ver cómo va el estado de, de, de emergencia, de confinamiento, y la gente esté en la calle y andando en los vehículos aquí. Es más, me decía un prestigioso gallero hoy, oigan esto, lo que es este pueblo, un prestigioso gallero. Que en Jaya se hicieron el domingo. Y que a él lo invitaron a jugar gallo a Jaya. 15 peleas el domingo Y en la Duarte arriba se está jugando gallo. Violentando. O sea. Desafiando lo que son las normas. sanitarias Para ver si definitivamente salimos airosos. Frente a este fenómeno. Una cosa increíble. Que un pueblo. Porque. Déjenme decirle, si el pueblo no pone de su parte, si el pueblo en su mayoría no se acoge a la normativa para confinarse, para hacer un sacrificio y definitivamente en base a ese sacrificio ir reduciendo los devastadores eh, resultados de esta pandemia, y más que hoy dice Juan Ubiere lo mismo que yo he estado diciendo. Que Danilo tiene un plan aprovechando esta crisis sanitaria. Juan Ubiere hoy llama a la oposición a unificarse frente a los planes que tiene Danilo Medina de querer quedarse más allá en el poder aprovechando esta pandemia. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Si no adoptamos, dime. Claro que te mando, Jorge. Colita. Si no adoptamos la posición más exacta, así, ah, eh, Jorge Colita. esta foto. Lee es lo que dice la foto. Sí, te este, dice aquí: es mentira, Omar, el tío mío murió anoche y me salió en el conteo de hoy. ¡Oh! Oh, pero está, está sí, único, sí, míralo aquí. Sí, ya, no. Ángel presentó. Mira, el tío de Jorge, que es uno de los técnicos más calificados, más profesionales, que tiene Telenor y al cual le doy las gracias por los esfuerzos que siempre hace para que este programa ahí murió anoche. Y entonces no lo contaron. Pero, si murió anoche Jorge, también hay que darle, porque no puedo ser mezquín. Los, eh, los informes terminan todos los días a las 6 de la tarde. O sea, el informe de hoy recoge lo que fue el día de ayer hasta las 6 de la tarde. Si el tío de Jorge murió en la noche, entonces mañana, en el informe que va a dar el ministro, es que va a salir esta muestra. Mañana. Y aprovecho para eh, darle la condolencia a Jorge, no sabía que su tío estaba esa situación y lamentablemente es de la gente querida que tiene el Telenor, vuelvo eh, pues, y le doy las gracias a mi y hermano Julio, presidente de Telenor, que hizo un gran esfuerzo para que en esta parte nosotros pudiéramos salir hoy, eh, después de los desperfectos que se presentaron al principio de este programa y hizo, hizo un gran esfuerzo el amigo y hermano Julio Vargas le doy la gracia y le doy un abrazo eh, debo decirle que si sientes pueblo yo presenté este video en Nueva York señor en el downtown totalmente vacío la calle pero aquí no se ha querido tomar la medida ni se ha querido imponer la autoridad la autoridad para que haya un real confinamiento y esta pandemia pueda detenerse esto se ha cogido como un relajo más y déjenme decirle que así no va para ningún lado para ningún lado bueno, este le decía que dice la, la, la, la, la candidata senadora de Puerto Plata Ginés Burnigal que el coronel de la policía que suspendieron en Puerto Plata, que el jefe de la policía había dado la impresión, dice ella, Giné, que es una figura importante de Puerto Plata, pero también vi la asociación de, de comerciantes, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, responsabilizando... Sin dejar de culpar al alcalde que tuvo su responsabilidad también. Pero dicen esa gente. Oh, y la policía que andaba escoltando a este famoso peregrino, este charlatán bandido, este estafador, eh, y la cruz roja, y el 9 y la gobernación. Y lo que yo dije ayer, y cómo este hombre viene de la capital... Y atraviesa todos estos pueblos del Cibao hasta llegar a Puerto Plata y de que estaban las autoridades, porque eso hay que decirlo. Bueno, entonces dice Guinea Nigar que ese coronel no lo suspendieron. Eh... sí vamos a poner el video, vamos a ver, Jorge Luis. Ah, yeah. eh, a Ángel, sí, que estoy como en la cabeza porque a morir se le entiende. Va, va, vamos a ver porque... Eh, eh, eh, voy ve a ver si lo, si lo puse. Entonces, oiga lo siguiente. Fue porque dice que el coronel quiso dispersar a los feligreses que andaban detrás del peregrino, esa multitud. Y él echó agua, porque Santiago, para dispersar a los que...